La sala. Bueno, Listo, se pica acá entonces Ya se está haciendo de noche igual, ¿eh? no me gusta nada Tengo una duchita Una duchota no, amigo, Tengo qué una qué colección está. de cabezas de ¿vale? ¿no? no se ve, pero... Ahí está ¿Qué vas Como a hacer que... a tiro al fuego, boludo? ¿eh? Tío bañado de grupo, boludo. <risa> onda Un maltrato animal Bien. Ahí, ahí y ahí. No, voy a tomar allá y ahí. ¿Estás noche? Ahí, voy poquito más allá. ok Se hace robar, eh, no quiere caer. Uy, la armadura de mutante. Estoy viendo el Yoba, boludo. No, todavía no. Es el de Forest, eso es muy fuerte. ¿Qué armadura es? O sea, sí, Ay, no. es la del mutante, pero no la tengo full. Uy, no se ve nada. Boludo. O sea, básicamente nos va una culia. Vamos con la pibe entonces. No sé sea, dónde está, está en la otra punta. Sí, ¿Y cómo está la suya acá, boludo Si, sí, yo estoy en, en, mi, en mi fuerte ultra mega fachero esperando a irme a dormir con los pibes ¿Juego? Estás re loco ¿Quién está loco? Oh, todavía no me metí ninguna en me da miedo. Sí, a mi miedo Amigo, si no se meten a no. juego no avanzan, boludo No. A partir del día de día empiezan a aparecer mutantes, o sea, usted... Dentro de los. Antes de que sea el día 10 ya tendrían que estar equipados. Con las cosas de la cueva. Si, sí, El tema de los zombies, El tema de los el te primero, <ríe> <ríe> <ríe> ¿Te parís? ¿Te Me parece que se me cubrió, El no responde, boludo. la mía ¿no? no. La mía está en cero, eh. No, pues, deja un placer, ¿eh? Para que agarro. Ahí voy a salir. Ahí está, ¿Para dónde caro, Ah, para lo de Mati, vamos para allá ahora. Ah, está miedo este lugar, boludo. Y creo ¿Qué que, es que lo bastante? más urbio es minimizar y aparecer con el Nacho, boludo. ¿Qué te pasa, boludo? No está miedo, boludo. Puta, poco soy ni pirji de mierda, dice. <risa> Eh, eh, alta base están haciendo el duplico los, los postes boludo. Arrancamos con los chits. Oh, oh, no me toqué. Ese ruido, ¿tenés una motosierra? ¿What? Sí, tenemos motosierras boludo. Nah, ustedes están rechiteados boludo. Yo no tengo eso en mi casa. Es lo único que tenemos. La motosierra ya está. Es una banda boludo. Una no, vandal. Eh, ¿Y vandal tienen acá? ¿Se puede guantapear gente de goles de juego? Se puede, ¿no? pero no, no la tenemos. Ah, que juego de mierda, bro. ¿eh? <risa> bueno, entonces empiezo a hacer crema tronco, che, para terminar esa cosa que está en el aire. Es una casita porque. El día que aparezcan los mutantes. déjame déjame los dos. No, es un cuñado, es ¿no? siempre tenés la <risa> pentinita, ¿cómo No, consume combustible. Uh, que Ay, se te quede de frente. Ah, de verdad que ahí, ahí, ahí, hay, hay por ahí suelto, boludo. Qué chiste. Encontramos, de paso, encontramos soga y las monedas y puedo hacer la poteo de mierda. ¿Lo, lo llevamos a mi bolsa? ¿Lo imaginaba el palo para sacar una lanza? Con otro palo. Otro palo, boludo. Fua, pero qué ciencia, boludo. Uh, está lleno de negro, cheche, en la base del mati, boludo. Oh, salame. Uh, atrás tuyo, Nacho, guarda, guarda, guarda atrás tuyo. Ah, la mierda, gato, no, soy yo. No Parecía una marraca, boludo. Ese tiene una lámpara en la cabeza, boludo. ¿Nunca lo visto? ¿Nunca lo has visto? ¡Nunca lo has visto! ¡Uh, no, se fue demasiado rápido! ¡Uh, está <risa> gordo. Ya lo veo. Este sí que comía polenta, boludo. Sí, sí. Bueno, no. que cumplió, <risa> boludo. ¿Dónde está? Creo Oh, mira el matito, Ahí está. A ver, ¿tú? Me encanta se motocicleta, no se me hace... quiera, porque desapareció, dijo. Oh, parkour. Me encanté. Vámonos, ah, bueno, Jorge, boludo. Uh, ¿sí? voy a tomar ¿sí? un refresco en el juego también. ¿no? ¿Cómo, no, me, ¿Cómo mierda vas cómo acá, dijo? Dame, debe que conduzco yo, porque no sé. Ahí está, boludo. ¡No, Jorge! <risa> ¡No! ¡Eh, pará, pará! ¡Emoción! Me <risa> como que me estoy yendo para atrás, ¿eh? No estoy loco, ¿eh? No sí, estoy tan loco, boludo. ¿Vale? Hijo de tiempos se hacía a ahora. hijo. de puta. Tiene que la haga Ah, sí. en mis tiempos, la casa se hacía lo de no. Hijo el micros. No, che, allá hay unas valijas, boludo. no vemos, chicos, boludo. Dormiste, boludo, claramente. Pincharon, boludo? boludo. Eso te pasa por ¿Eso? ir bordeando el lago, boludo. Son dos valijas, pero son dos valijas. <risa> un chocolate, boludo. Un chocolate, <risa> y un chocolate, boludo. Ali, ah, le con la, la, la, la, la, la motosierra la valija. ¿Pudiste, ¿Eh? ching? Estoy en eso, boludo. A ver la de acá. De acá, de acá. No, ahí. La empeoramos, re zarpado. Ahí va, ahí. Faltaba boludo. Es una vagila ah. boludo. Es una vagina Ahora <risa> faltan <risa> 15 más nomás. Mierda boludo. Mire, miren, miren. Es una banda boludo. ¿Qué onda? No lo vemos, lo vemos. Lo vemos, lo vemos. Nada, daremos. Dale, uh, me estoy viendo sin aire, chico. Vale, métale boludo. Uy, pero tengo que estar en play, hijo. Falta entrevistas aquí, chico. Ahí, ahí, ahí va, ahí va. Ahí está, hijo. La recontra casa. La oh, casa, esquirleado, ¿verdad? ¿verdad? es Esquirleadísimo. Falta la última. Vamos, chiques. Tuqui. No. <risa>